las calles Deje mi alma en la ciudad, la ciudad de mi ángel Deje mi alma sola en un callejón En las frías calles tira mi corazón Deje mi alma Las calles la mi corazón. Con miedo, con solo camino al altar. Esta canción es para. mi alma sola en un callejón, en las frías calles tira mi corazón. Deje mi alma sola en un callejón, en las frías calles tira mi corazón. Y bien, adiós, dame mi ángel Adiós, adiós, dame mi ángel Que mi alma sola en un callejón En las frías calles tira mi corazón Las frías calles, la tira mi corazón